menos aporte de Benzema el son Carvajal Rudy. para cambiarle el curso de la jugada de un Madrid que tiene insisto mucho juego. Qué linda para winnie tiene el primero. Ahí está Vinicius, ¡gol! ¡Gol! Sí, sí, sí del Real del Madrid. ¡Gol! Madrid de Vinicius. 13 minutos primera parte. Gana la final del Mundial de Clubes el Madrid Vini.